Hola a todos, eh, bienvenidos. En esta presentación les hablaré de lo que es la programación orientada a objetos, como una filosofía más que como una técnica de programación. Bueno, pero ¿qué es la programación orientada a objetos? Es una técnica en la cual se modela el desarrollo de nuestras aplicaciones como cosas del mundo real. Si ustedes piensan en un objeto de nuestro medio, por ejemplo, un automóvil, en cualquier objeto, en una computadora, pues vamos a entender que eh, se va a ver que el, la definición de este objeto, por ejemplo, de un automóvil, está eh, enmarcada dentro de dos grandes grupos. En primer lugar, en lo que son los atributos, por ejemplo, el color, la marca, el año de fabricación, el número de placa, el cilindraje, el kilometraje que tiene el carro, el recorrido, un, una serie de atributos que serían las características de este objeto, por una parte, y por otra parte vuelta está la parte funcional es decir un, este objeto va a tener capacidades como para arrancar para detenerse para frenar eso vuelta eh, es el comportamiento de, de este objeto de manera similar pues vamos a desarrollar eh, nuestras aplicaciones o vamos a modelar nuestras aplicaciones con esta visión no por un lado atributos que son las características de alguna manera podríamos decir que es algo estático y por otro lado una parte funcional aquello que tiene ya lógica de programación ¿ya? luego de eso pues bueno en la definición de una en la definición de una clase pues eh, repito están atributos y métodos luego de eso están los objetos que sería ya eh, la instancia instanciación o la creación de objetos eh, de una gran cantidad de objetos para una de definición de clase específica luego mencionar también que una de las características de la programación orientada a objetos es el uso de herencia en general pues hay herencia simple y herencia múltiple en java vamos a mencionar que existe únicamente herencia simple es decir una clase puede heredar únicamente de una de otra clase padre no de dos ni de tres eh, clases eh, antecesoras solamente herencia simple repito significa que se va a heredar de una sola clase anterior veamos este ejemplo en el cual estamos eh, modelando una clase cuenta de ahorros es muy normal en un sistema bancario o en los sistemas eh, de los bancos a nivel nacional pues tener aplicaciones y que con toda seguridad se habrá modelado situaciones como estas miren ustedes tienen una clase cuenta de ahorros pero una clase cuenta de ahorros, pensemos, por un lado está la parte de los atributos, tiene un número de cuenta, tiene el cédula, la cédula del propietario, tiene el saldo que en un determinado momento va a tener ese, esa cuenta. Entonces, estos serían los atributos, también tiene un atributo que sería el interés. Vamos luego a mencionar por qué ese, ese atributo de interés es estático. Luego está eh, la definición de los métodos. En primer lugar hay un constructor. Un constructor es un método especial el cual se ejecuta al momento de crearse el objeto. Cuando se crea el objeto pues es necesario cargarle los valores a cada uno de los atributos. Cuando se crea una cuenta de ahorros es necesario darle un número de cuenta, decirle cuál es el número de cédula de esa, de esa cuenta de ahorros. Y cuál es el saldo inicial en este caso con el cual estamos creando el objeto. Entonces un constructor se va a ejecutar de manera eh, implícita cuando yo util, creo, cuando yo defino un objeto y le pongo new, ¿sí? Ahí es cuando estoy haciendo la llamada al constructor para ejecutar el constructor de, de una clase. Luego, pues en una clase Cuenta de ahorros lo que los eh, el comportamiento típico, el comportamiento funcional de una cuenta de ahorros, pues va a ser realizar depósitos y realizar retiros. De la manera más simple, pues estamos viendo ahí que para un depósito, pues lo que estamos lo que se hace es incrementar el valor del atributo saldo. Cuando realizo un depósito, en ese método envío el valor que voy a depositar. Y simplemente digo saldo es igual al saldo actual más el valor que estoy realizando para el depósito luego otro elemento funcional, otro método de la clase cuenta de ahorros pues es un retiro igualmente le envío el valor que voy a retirar y lo que se hace es reducir el saldo saldo es igual al saldo menos el valor que, que voy a realizar el retiro entonces esta sería una plantilla o una declaración simple de lo que sería una clase por una parte los atributos y por otra parte los métodos Tres métodos, si lo contamos eh, o lo tomamos en cuenta también al constructor. Bien, eh, ustedes se pueden dar cuenta ahí que en la definición de los atributos tengo que los tres primeros los he puesto como atributos de objeto. Número de cuenta, cédula y saldo son atributos de objeto. Pues, ¿qué significa esto? Que si yo tengo en un, eh, o en un determinado banco existen unas 10.000 cuentas de ahorros, pues cada cuenta de ahorro va a tener su propio número de cuenta, su propia cédula. Su número de cédula de propietario y su propio saldo. Van a ser valores diferentes para cada objeto. Entonces, por eso van a ser atributos propios de cada objeto. Porque los valores son eh, diferentes para cada una de estas cuentas o para cada uno de estos objetos. Pero miren, el valor de, eh, del atributo interés. No podríamos decir que este interés va a ser diferente para eh, cada una de las cuentas, es decir, una cuenta tiene un interés del 8, otra interés del 7, del 5, del 6%, eso es imposible, ¿no? Todas eh, las cuentas de ahorro, todos los objetos deben tener el mismo valor de interés, en este caso, pues voy a decir que este va a ser ya no un atributo propietario, o el objeto no va a ser el propietario de ese atributo, sino va a ser la clase en sí, lo cual significa que si se cambia, el valor del interés pues va a cambiar para todos los objetos si un objeto tiene el valor eh, el interés del 8% pues todos van a tener ese mismo valor si el día de mañana toca cambiar el interés del 8% al 9% por ejemplo pues le hago el cambio a un objeto o directamente a través de la clase le hago el cambio a ese a esa tasa de interés pues este valor va a cambiar o se va a actualizar absolutamente para todos los eh, las cuentas de ahorros o para todos los objetos y para hacer esto pues para decir que este atributo sea un atributo de clase pues lo declaro como de tipo estático eso es en cuanto a este ejemplo repito la definición de atributos y, y de métodos y también el uso de un eh, atributo estático eh, luego miren aquí tengo otra otro ejemplo tengo una clase figura geométrica en la cual he definido unas eh, atributos eh, la idea de este ejemplo pues es eh, crear o modelar en pantalla un, un graficador similar al paint que ustedes han, han visto en windows ¿no? en los cuales se tiene triángulos eh, cuadrados círculos para dibujar los atributos pues de cada uno de esos, de esos objetos serían la coordenada x la coordenada y el color de la figura el grosor de la línea y veamos pues tengo el constructor de la figura geométrica tengo en este caso he definido dos constructores, se puede hacer esto, esto se llama sobrecarga de constructores, cuando yo para una clase defino dos o tres o más constructores, los cuales eh, deben diferir obviamente en el tipo y, y cantidad de, de atributos que está recibiendo el, el constructor. También existe sobrecarga de métodos. En este caso ustedes ven que es sobrecarga de constructores el primero pues está declarando está creando un objeto genérico en una posición 500 para x 450 para y y, y los otros valores que ustedes ven ahí y el segundo constructor está creando un objeto pero en función de, las, eh, de los valores que le vienen al constructor como parámetros en el constructor entonces para la coordenada x existe un parámetro x para la coordenada y existe un parámetro y y asimismo para los otros dos métodos pues de la misma manera aquí en este clase figura geométrica he definido el método mover qué es lo que hace este método mover pues cambia las coordenadas x y y en función del delta x y del delta y que lo que, les, que es lo que les llega no a qué lo que llega a este método para variar justamente las coordenadas antes mencionadas luego de esto miren tengo la clase círculo y aquí estoy utilizando ya la herencia en la cual digo que círculo extiende únicamente de la clase figura geométrica qué significa herencia pues que en, el, en la clase círculo ya no es necesario que yo declare la coordenada x la coordenada y el color el tamaño de la línea o, o bueno los lo que estaba definido en la clase figura geométrica automáticamente ya se extiende ya se arrastra todas estas características estos atributos y los métodos ya, los incluye en, en la, ya se los incluye en la clase círculo. Y en la clase círculo únicamente incremento o añado los atributos propios ya de un círculo. En este caso, por ejemplo, el radio. Ya es propio de un círculo. No voy a decir que un cuadrado también tiene radio. En esta clase, figura geométrica, pues defino cuestiones genéricas o transversales para todos los métodos, para todos los objetos, perdón, que va a tener mi, mi, mi aplicación, mi graficador. Tanto un círculo como un cuadrado como un triángulo cualquier figura geométrica va a disponer de estos atributos entonces esto sería el ejemplo de la clase círculo y de la misma manera un cuadrado no que también extiende de figura geométrica y tendrá ya su propio comportamiento como cuadrado adicionalmente a los de definidos en figura geométrica esto es todo gracias por su atención